Vamos a ir a la instrucción switch y vamos a ir al ejercicio 1. Todavía no les voy a explicar el switch. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 1. Tenemos un select que tiene los 12 meses del año. Y acá nos dice el enunciado. Al seleccionar un mes informar, si es enero... Vamos a mostrar un alert que dice que comiences bien el año. Si es marzo, a clases. Si es julio, se vienen las vacaciones. Y si es diciembre, felices fiestas. Para cualquier otro mes no hacemos nada. ¿Qué les hace ruido de esto que está acá? Pregunta. ¿Funcionar? Funciona. Pero de todo lo que estuvieron hablando conmigo, ¿qué les hace ruido de esa, de esa plantilla? Primero, que tiene bar y no LED. Muy bien, vamos a cambiar el bar por LED. Bien. ¿Hay algo más que les haga ruido? Ahí tendremos que poner document.getElementById. Y acá adentro tenemos que ir al HTML a ver cuál es el ID de ese select. Y es txtidmes. Bien. Txtidmes mes. Y de esto nosotros queremos el value. Bien. ¿Hay algo más que les haga ruido? Que pide el dato en la misma línea. Ponele. Está bien. Esto ya dijimos que era válido. Esto se llama declarar e inicializar la variable en la misma línea. Eso es válido. ¿Sí? No me molesta. A mí me gusta más esto. ¿Sí? Pero no es eso voy a cambiar, ya que me lo dijiste, para tener consistencia con lo mismo que ya veníamos resolviendo. Está bien. No hay nada más que les haga ruido ahí, que use una ñ en la variable, el nombre de la variable. Ahí está. Ya vimos que funciona. Ahora eh, no es recomendable en lo absoluto utilizar una ñ en el nombre de la variable. El nombre de las variables y las funciones no, no debería tener caracteres eh, que no sean anglosajones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la vez pasada que les mostré el código ASCII? ¿Sí? Y el código ASCII tiene toda esta parte que eran los caracteres de control, los caracteres no imprimibles, y hay una parte, unas columnas que dice código ASCII extendido. Los caracteres de control van del 00 al 127, acá no aparece porque está acá, porque el del es un carácter de control. Originalmente, el código, todas las máquinas que se hicieron, eh, se venían haciendo en Estados Unidos, utilizaban estas dos primeras columnas. Todavía no se utilizaba el código aquí extendido, por algo que después van a, van a charlar en la materia SPD. ¿sí? Usaban 7 bits. Después, cuando el mundo se fue globalizando, y cuando le quisieron vender computadoras al resto de los países, como el resto de los países utilizaban otros, otros caracteres, hubo que utilizar ese bit extra para completar el byte, que ocupa un carácter, para generar esa cantidad de caracteres eh, que son el código aquí extendido. No solo para los latinos, sino que aparecen los acentos que utilizan en, en Alemania, la cerilla que se utiliza en Portugal, ¿sí? un montón de caracteres. Eh, internacionales. Nosotros deberíamos utilizar todo lo que aparezca de este lado. No deberíamos usar nada para nombrar una variable, una función de lo que aparezca de este lado. Por una cuestión de compatibilidad y no tener problemas. Entonces, de hecho, el lenguaje C, que es el, que vamos, que es el abuelito de JavaScript, de C Sharp y de Java, eh, que está eh, desarrollado en los, en los 70, cuando se desarrolló C, todavía no se utilizaba el código ASCII extendido. O sea que ni siquiera la ñ está en el juego de caracteres del, del lenguaje C. Tiene solamente esta columna y esta columna de acá. Eh, entonces, la recomendación, por más que funciona, es no utilizar la ñ. Pero en este caso, yo podría poner mes. Obvio que el mes es del año. No me voy a complicar la vida. Podría dejarlo así y se acabó. ¿Sí? Y estamos todos contentos. Estoy, no estoy utilizando caracteres raros para declarar las variables, por más que vemos que funciona, pero en otros entornos podría no funcionar. Entonces, con esto nos aseguramos de que tenemos compatibilidad. Y de hecho, ni siquiera lo podríamos hacer en C. Muy bien. Bien. Leemos el mes y lo cargamos, declaramos la variable y leemos el dato de la lista de desplegable y lo guardamos en la variable mes. Pero si no existiera el switch, nos podríamos arreglar de esta manera. ¿Sí? Bien, el switch viene a pasar en limpio un poquito esto. Fíjense, estamos en una situación donde. Lo que, usted, lo que estamos usando en, la, en los condicionales son todas condiciones de igualdad. Acá pregunto, ven que tenemos la variable mes, y el valor de la variable mes va a ser evaluado en cada una de las eh, condiciones. Y lo que vamos haciendo es preguntando, ¿si la, vale, si la variable mes vale tanto, hago esto. Si vale tal cosa, hago esto. Si vale tal otra, hago esto. Y si vale tal otra, hago eso. Fuimos encadenando y preguntando qué valor fue tomando la variable mes. ¿Sí? Cuando estamos en situaciones como esta, que nosotros queremos hacer algunas, queremos que se ejecuten algunas líneas de código de acuerdo al valor eh, que tenga una variable en especial vamos a poder usar el bloque switch, la instrucción switch. Y la estructura es la siguiente. esto lo voy a comentar, este if lo voy a comentar, ¿sí? y nos vamos a concentrar de vuelta en esto. La estructura switch tiene la siguiente plantilla. Palabra reservada switch. Acá, en lugar de ir una condición, ¿sí? va a la variable que yo voy a evaluar, el valor de una variable, y tiene sus llaves de apertura y cierre, el switch. En este caso, ya que estoy acá, lo voy a usar directamente, yo quiero evaluar la variable mes. Entonces ahí voy a poner el nombre de la variable, y nada más. No es una condición. Es un lugar donde yo escribo la variable que voy a evaluar su valor. Y ahora van a aparecer distintos casos. Y esto lo voy a leer como, en el caso que la variable mes tome el valor enero, hago tal cosa. En el caso que la variable mes tome el valor marzo, hago tal otra. En el caso que la variable mes tome el valor julio, hago otra cosa. En el caso que la variable mes tome el valor diciembre, hago tal cosa. Así leeríamos un switch. ¿Cómo leemos el if? Si la variable mes es igual a tal cosa, hago tal cosa. ¿sí? Acá son case. Y caso, en inglés es case. Pongo case. Y voy a tener tantos case como valores que tome la variable me interesen eh, eh, generar un código, que se ejecute alguna sentencia en ese caso. Entonces voy a poner... Pongo la palabra reservada case. Y ahora voy a poner el valor que quiero que, eh, o un posible valor que va a tomar la variable mes. En el caso que la variable mes tome el valor enero, voy a poner eh, el valor eh, enero, entre comillas, porque es una cadena, sí sería lo mismo que pusimos acá, entre comillas. Y acá ponemos dos puntos, y acá ya podemos escribir. Por ahí ustedes ven en el apunte y acá en el case, ustedes van a ver que hay como unas llaves de apertura y cierre. Bueno, eso no lo, no lo, en, nunca lo vi. En ningún código se puede poner, pero nadie lo pone. ¿sí? El, el bloque de código se genera automáticamente. Acá ponemos dos puntos y escribimos directamente las sentencias que queremos que se ejecuten en el caso que la variable mes toma me el valor enero. ¿Qué sería, si hacemos la analogía con el código que hicimos antes, lo que nosotros escribimos ¿sí? dentro del de bloque PSIF? ¿Qué sería esto que está acá? Me lo copio directamente. Y lo pongo acá. Para terminar el case, palabra reservada BREAK. Esto es una sentencia... Que cuando ustedes lo ven dentro de un bloque de código, lo que hace break es, ¿qué significa? Romper. Rompe el flujo del programa. Automáticamente, cuando ustedes ejecutan un break, el break lo saca del, del flujo del programa y los envía ahí, a, afuera de la llave de cierre del switch. O sea, lo saca automáticamente del switch. Muy bien. Ahora ya estoy en condiciones que sería como cuando ustedes terminaron de hacer el if y después viene el else, que el else se lo saltan. Bueno, cumpliría como la misma misión. Es decir, no ejecutes más, ejecutaste ya este case, listo. Todo lo que está hasta el final del switch te lo pasas por alto. ¿sí? Básicamente cumple esa función. Ahora voy a generar el otro case. En el caso que la variable mes valga marzo, Tome el valor marzo, los puntos, y pongo el código de marzo. Y para terminar el case, break. ¿Sí? No es que yo tengo que escribir solamente una línea en el case. Voy a escribir todo lo que necesite. Lo mismo que podría haber escrito todo lo que quisiera, todas las líneas de código que quisiera dentro del bloque del IF. Bien, lo que pasa es que acá me encargaron hacer una cosa sola. En el caso, en el case, que la variable mes tome el valor julio, voy a ejecutar y me traigo este alert que está acá. Aquí. Y en el caso que tome el valor diciembre, Voy a poner el alert de felices fiestas. Y fíjense que este código que está acá es exactamente, o sea, es equivalente a este código que está acá abajo. Y lo que vemos ahí rápidamente, vemos una lista de casos que lo único que hacen es comparar cada uno de los casos como si fuera un igual-igual con lo que tiene acá arriba, en la variable que está en los paréntesis del switch. Entonces rápidamente puedo ver que tengo la variable mes y cuando la variable mes tome este valor voy a ejecutar todo lo que está acá. Y cuando tome este valor lo que está acá y cuando tome este valor lo que está acá y lo que está acá, sí, es lo mismo que esto, pero ahí es como que hay más, eh, se repite mucho la condición igual igual y tengo los ifs, los else if, etc. Está como un pasadito limpio eso, pero hace exactamente lo mismo que lo que hacemos con el if else, sí. Comento esto y vamos a probar que eso funciona igual enero que comienza bien el año febrero no hace nada marzo a clases abril no hace nada mayo lo mismo bueno vamos a lo que nos a julio se vienen las vacaciones septiembre nada y diciembre Felices fiestas. ¿sí? Funciona exactamente igual que el código que está abajo. Ahora, si yo quisiera abarcar en un case más de un valor de la variable, no puedo. ¿sí? No puedo. Ya van a, ahora en los próximos ejercicios les voy a mostrar un par de características extra que tiene switch. Pero en principio el switch está pensado para eh, este tipo de programación. Lo que yo no puedo usar, si tengo que preguntar si es mayor, si es menor, si está dentro de un rango, no puedo. Solamente lo puedo usar para eh, situaciones como esta que está acá. ¿Sí? El ejercicio 2, al seleccionar un mes, decimos que hace frío, abrigate que hace frío, si es un mes de invierno. Los meses de invierno para nuestra máquina son julio y agosto nuestra regla de negocio que toma con mi invierno el mes julio y agosto, o sea que si selecciono alguno de esos dos meses, tengo que informar falta para el invierno. Si estoy antes de los meses de invierno, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tengo que decir falta para el invierno, y si estoy en los meses pasados, el invierno, septiembre, eh, octubre, noviembre, diciembre, tengo que decir ya pasamos el frío, ahora calor. Lo que tenemos que hacer ahora es, para varios meses, implementar el mismo comportamiento. Con los conocimientos que tenemos hasta ahora, pongo el switch que evalúa la variable mes y, por ejemplo, para el case enero, Tengo que mostrar el mensaje, eh, creo que era falta para el invierno. Falta para el invierno. Tech. Y tengo que hacer lo mismo para varios meses, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, pasteo esto y acá lo cargo con febrero, acá lo cargo con marzo. abril mayo y junio este lo voy a usar ya que lo tengo para julio julio es eh, abrigate que hace frío creo Y lo mismo para agosto, que supuestamente son los meses de invierno para nuestro enunciado. Y después tendría que mostrar el mensaje, ya pasó eh, el, el invierno, ahora calor o ya pasó el frío, ahora calor, más o menos era eso y debería septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos acá septiembre octubre noviembre y Diciembre. Muy bien. El hijo de enero, falta para el invierno. Febrero, lo mismo. Marzo, lo mismo. Abril, igual. ¿Sí? Todo hasta julio, que va a aparecer, abril, que hace frío, lo mismo que agosto. Y a partir de septiembre. ¿Sí? ya pasó el invierno, ahora calor, y funciona, cumple con el enunciado. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bien. Esto ¿sí? nos hace ruido a todos. Eh, tener que hacer esto de esta manera, repetir código en varios cases, no tendría mucho sentido que sea la única solución que podemos implementar con esto, ¿sí? No, la verdad que no. Pero podemos jugar eh, con el funcionamiento del case para poder conseguir lo que nosotros queremos, es sí, decir, el comportamiento que se adapte a una solución un poco más práctica que esta. Y la realidad es la siguiente. Si... Para entrar, ¿sí? el flujo del programa viene acá, entra al switch, evalúa el valor, se fija cuánto vale mes, y lo va comparando con cada uno de los case. Si no, no es igual, igual, o sea, si el, la variable mes no toma el valor enero, pasa a evaluar el siguiente. ¿sí? Se fija si toma el valor febrero, o si tomó el valor marzo, o si tomó el valor abril. Va saltando desde el primero hasta el último en orden. Ahora, cuando entra, cuando entra por algún valor, la única manera de que termine de ejecutar código es que aparezca un break. ¿Sí? Si no aparece un break, va a ejecutar todas las líneas de código que encuentre, inclusive la de otros case. Por ejemplo,. Si sí, yo acá pongo eh, marzo y acá le voy a poner para que vean eh, falta para el invierno estoy en marzo sí estoy en marzo y en el abril le voy a poner abril para para poder reconocerlo ¿Sí? y acá eh, le voy a poner mayo vamos a probarlo esto así como está y si pongo enero me dice Falta para el invierno. Febrero, lo mismo. Marzo. Ahora ven que aparece el alert de marzo. Entró por el que es marzo. Lo mismo va a pasar para abril. Que es abril. Lo mismo para mayo. Aparece en mayo. ¿Sí? Y ya junio, no. Bien. Este es el funcionamiento que vimos hasta ahora. Eh, Podría... Sacarle el break este de marzo Se lo saco Entonces, ¿Cómo va a funcionar esto? Si entro por marzo Va a ejecutar este alert Pero como no hay ningún break que me saque Del switch Va a ejecutar también el alert de abril Y recién se va a ir con este break Entonces va a ejecutar Marzo y abril Una vez que entro Ejecuto todo hasta que encuentre un break. Y si pongo abril, bueno, va a entrar por este lado. Si no entra por marzo, porque no toma el valor marzo. Toma el valor abril, entra por abril y se va con su break. Vamos a probar. <risa> Vamos a probar el funcionamiento este. Eh, pongo febrero. Falta para el invierno. Pongo marzo. Falta para el invierno-marzo el invierno y ejecuta el case de abril. Falta para el invierno-abril y ahí recién se va. Y si pongo abril, va a hacer solamente el de abril, porque entra, se saltea el de marzo y entra por el de abril. Entonces, utilizando esa herramienta de que puedo jugar con el break la posible, la posible solución sería... Eh, Agrupar, como dice el compañero, agrupar todos los Cases que tienen el mismo comportamiento y ponerle el código al último nada más. Por ejemplo acá, enero, febrero, marzo y abril, los vacío, le saco el alert, sí los, los, los agrupo, los pongo cerquitos solamente para que no me ocupen tanto espacio, pero ahí... Ahí, el último que marca el mensaje es mayo, así que lo dejo así. Entonces, con ese comportamiento de que una vez que entro al case, ejecuto todo hasta que encuentre un break, en cualquiera de estos valores que tome la variable mes, voy a entrar por algún case distinto, y para todos voy a terminar ejecutando el mismo código que, yo, que es el código de mayo. Como no hay nadie que me detenga ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo bueno, en mayo sí, es el único que me detiene, que aparece un break, esto va a eh, obtener el mismo comportamiento. Y acá, ahora, si pongo enero, falta para el invierno, falta para el invierno mayo, fíjense que es el, el que está en mayo, lo mismo, todos están ejecutando el mismo alert, ¿sí? el que está en mayo, pero entrando a través de distintos case. Y conseguimos de esta manera no tener que repetir código. Cuando vemos que se repite código, podemos agrupar eh, esos cases. Y en el caso de... Eh, ah, junio también, esperen, ¿eh? Junio eh, también. Me confundí porque todos tenían este mayor. Listo, vacío mayo y todos van a decir lo mismo. Pongo junio. Y aparece falta para el invierno, pero pongo julio y ya aparece el de julio. Abrigante que hace frío. Que como es el mismo de agosto, bueno, saco el código de junio. No, junio no. Saco el código de, de julio. Entonces, ya sea que entre por julio o por agosto, voy a ejecutar las líneas de agosto. Y con septiembre puedo hacer lo mismo. Saco septiembre, saco octubre, vacío noviembre y dejo todo agrupado en diciembre. Con cualquiera de esos cuatro voy a ejecutar el único código que está ahí. ¿Sí? Siempre dejando los dos puntos. Los dos puntos. Eh... Claro, bueno, Agustín Laredo, lo de casualidad, eh... se dio cuenta al olvidarse el BREC. Eh vio que se comportaba de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Que una vez que entramos, ejecuta todo hasta el break. Lo podemos usar para separar los case, o si tenemos comportamientos similares, lo podemos utilizar para eh, agruparlo. Con las herramientas que tenemos ahora, acá tenemos el, la misma, el mismo select del mes, el enunciado dice, al seleccionar un mes informar, si es febrero, tenemos que decir que este mes no tiene más de 29, no tiene más de 29 días. Y si no es febrero, deberíamos decir este mes tiene 30 o más días. Pablo, eh, ¿en qué parte te trabaste? Porque esto, ¿sí? con los conocimientos que tenemos hasta ahora, yo acá pondría un switch, el mes, y... Yo sé que febrero tiene si es febrero tengo que mostrar este mes y si es alguno de los demás meses los 11 meses que no son febrero tengo que mostrar esto eh, ok pablo querés compartir tu código ¿Ah? me lo traigo Puede ser que te tire un error eso. Vamos a comentar esto. Pego. Acá me funcionó. Este mes tiene más de 30 días. Febrero. Este mes no tiene más de 30 días. Marzo. Funciona, che. Eh. Ah, bueno, junio y julio no te anduvo, pero los otros sí. Con respecto al último, fíjense esto. Siempre se suele escribir, eh, en los case, se suele escribir siempre el break. Funciona igual el último. ¿Por qué creen que si ahí no puse break, funciona igual? ¿Qué opinan? ¿Por qué Java? No. Ahí está lo que dice Luca Ferrini. Porque no hay más código que ejecutar. ¿Qué hace el break? Nos saca automáticamente del switch. ¿Y quién está? Si en esta línea que está acá, si yo pongo un break, ¿quién está al final? Y ya está el final del switch. O sea que si no lo pongo, igual voy a terminar fuera del switch. Así que, esta última tanda, si quisiera, no lo pondría. Pero se pone. Ahora vamos a ver eh, en otra situación que no. Pero en los cases sí se suele poner. ¿sí? Voy a modificar esto. El, eh, hay un case opcional, ¿sí? un case muy particular, que tiene el switch, que es un case que se llama default. no lleva valor. En lugar de poner case, se pone default, y que vendría a ser, si hacemos la analogía con los if-else anidados, vendría a ser el, cuando nos queda un solo, el último else, que si no entraba en ninguno de los anteriores termina entrando ahí, bueno, sería el default. El default no tiene eh, valor. Entonces, si el punto del programa, o sea, si no entró en ninguno de los case anteriores, y va saltando. Al no encontrar el case, por ende no entra a ningún lado y por ende no se cruza con ningún break. Si llega acá, al default, entra siempre. Entonces, y normalmente se escribe al final el, el default. Es como si fuera la última opción. Es para decir, mira, si, no si yo quiero hacer algo, cuando el flujo del programa no haya entrado a ningún case, uso el default. Si no lo quiero hacer, no lo uso. ¿sí? Es opcional su uso. Pero en este caso en particular, lo podría usar para todas las demás opciones. Como está febrero o el resto de los meses, eh, claro, Agustín, como el ELS, eh, podría preguntar por febrero y sacar todo el resto colocarlo ahí. Y por la misma razón que vimos que charlamos hace un rato, y como el default siempre va al final, bueno, no se le suele colocar un break al default. No lo podría usar el case para resolverlo de esta manera. No podría hacer esto si yo estuviera esperando esto no fuera una lista desplegable y fuera una caja de texto. Porque el usuario pone pepe, y como Pepe no es febrero, no entraría, y cualquier cosa que yo ponga ahí, ya sea enero, marzo, o Pepe, o 85, siempre voy a terminar cayendo en el default. Entonces, esta solución solamente es posible utilizando el case y el default, porque estoy levantando los datos de esa lista desplegable. ¿sí? Entonces podemos pasar al ejercicio 4. Dice, al seleccionar un mes, informar si tiene 28 días, si tiene 30 días o si tiene 31 días. Me voy a agarrar, ya me cansé de escribir los meses, voy a agarrar alguno anterior. Este. Eh, los voy a poner acá. Eh, bueno, acá no es más que agrupar los meses que tienen eh, 30 días, 31 días y febrero me queda solito. Entonces podría agarrar esto, pegarlo en febrero, decir, eh, tiene 28 días. Después los meses que tienen, que tienen 30 días son menos que los que tienen eh, 31. Así que abril creo que tiene 30, después viene eh, junio, enero, marzo, mayo. Eh, Noviembre tiene 30. Ahí me dijo Javier, abril, junio, septiembre y noviembre tienen 30. Abril, junio, está bien, me faltaba septiembre. Y acá tengo los meses de 30. Les pongo este mensaje. Y igual que como hicimos en el ejercicio anterior, yo podría, en este caso, agrupar todo esto, que son eh, los que tienen más cantidad, y meterlos, tirarlos al default, y poner que el resto... sí Recuerden que esto lo puedo hacer porque eh, estoy levantando los datos desde un eh, select, entonces no voy a tener datos inválidos, sino debería guardar el, el default para el caso en el que el usuario ponga un, un mes que no corresponde. sí Bueno, es más de lo mismo, ¿sí? Es una agrupación, de acuerdo, no de meses consecutivos, sino de distintos meses. En este ejercicio nos dice, al ingresar una hora, informar si está, si está entre... Al ingresar una hora, informar. Si está entre las 7 y las 11, tenemos que decir que es de mañana. ¿Sí? Acá ya no tenemos un select, tenemos directamente una caja de texto. O sea que... Levantamos el dato de esta caja de texto y lo informamos de esa manera. Esto es más de lo mismo, la única diferencia es que acá, eh, como... Recuerden que por convención habíamos quedado que siempre que levantáramos un dato de una caja de texto, lo íbamos a parsear. Entonces, ahora, como lo parseamos, es de tipo number. Entonces, en el case, lo trato como number. Si yo no lo hubiera parseado, tendría que haber puesto el 7 entre eh, comillas. Fíjense, si yo acá pongo alert, todavía no estoy haciendo el ejercicio, estoy mostrando algo. Eh, eh, qué sé yo, entraste en, en el case 7. Vamos a suponer que hago eso. Yo la tengo parseada, ¿eh? pero el case está como con comillas. Si yo pongo 7 y quiero mostrar información, no entra. Si yo le saco las comillas y pongo 7, me dice entraste en el 7. ¿Qué significa? Que el igual igual que usa el switch para comparar el, la variable dentro de los paréntesis es el triple igual, ¿sí? es el igual más restrictivo. Para que entre en el case no solamente tiene que ser del mismo valor, sino que del mismo tipo. Entonces, guarda como eh, levantan el dato y lo ponen en el case. ¿sí? Tiene que ser del mismo valor y del mismo tipo para que haga match y que ingrese. Y en este caso lo correcto es esto. porque Porque nosotros levantamos el valor de la hora de una caja de texto, pero lo hemos convertido a number. Entonces, en cada uno de los cases aparece como number. Y acá lo que tenemos que hacer es, lo que ya vimos en los otros ejercicios, poner que hay 7, que hay 8, que hay 9, que hay 10, que hay 11. Y que nos diga es de mañana. Y ya estaría ese ejercicio, que es de ma mañana. Bien. ¿Sí? Eh, pongo 5, no pasa nada. Pongo Pepe, no pasa nada. Pongo 11, es de mañana. sí